Hola amigos, bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Buenos días los que nos veis desde fuera de España, desde Latinoamérica, y ya pues casi buenas tardes los que nos veis desde aquí, desde España. El título de hoy, controvertido, los acuerdos de la familia Rothschild o Rothschild para dominar el mundo. Sí. Cuando empiezas a ahondar en todo esto, evidentemente todos sabemos, todos conocemos pues, la historia de los Rothschild, ¿no? Pero si hacemos un breve repaso de quiénes eran o cómo fundaron su imperio, pues nos tenemos que remontar al siglo XVIII con Meyer Amschel Rothschild. Este señor formó parte de un banco, estuvo de ayudante en, en, en un banco en Oppenheimer, en Hanover. Y, pues bueno, él era ayudante de, bueno, traer los cafés y todas esas cosas. ¿no? Este señor aprendió bastante hasta que él fundó su propio banco prestamista. Además, se le conocía por ser un señor muy serio, y un hombre pues, que todos los negocios que hacía los llevaba a cabo. Hay que tener en cuenta que en, en aquella época, se, posteriormente, en ese periodo, más o menos, es cuando eh, ocurrirían las guerras napoleónicas. Todos los bancos, o prácticamente todos los bancos, cerrarían, otros serían decomisados, otros serían, pues bueno, desvalijados. Pero este señor empieza a mudarse de ciudades, pero sigue siendo un prestamista, además un prestamista muy serio. Este, esta familia de, de origen judío, eh, practicantes de, del judaísmo, pero un judaísmo protestante, una cosa muy extraña que también hubo un movimiento protestante en Europa, eh, con los propios judíos. No solamente existió, existieron o existen los protestantes cristianos, sino que también existen los protestantes judíos. O sea, hay diferentes ramas del judaísmo y de las creencias, pero no vamos a entrar en ese tema. Concretamente, este señor, el fundador del imperio Rothschild, trabajó para diferentes, podríamos decir, nobles, hasta el punto, esto es una de las cosas que llaman mucho la atención y a raíz de aquí es donde le vienen sus títulos, títulos nobiliarios, varones. ¿eh? Algunos son varones y además son hereditarios. Algunos irían a Inglaterra, pero el motivo de sus títulos sería porque este señor daría un crédito a la casa real danesa, un crédito. Imaginaos cómo estaban después de, de todos estos movimientos de la, de la guerra napoleónica en Europa y de, y de todas las invasiones de Napoleón y todo esto, que eh, habría, por decirlo así, pues una especie de, de crisis europea, evidentemente, pero antes de, de, estas, eh, de estas guerras napoleónicas, entraría en acción este señor y tendría pues un poquito de vista ¿por qué? porque se, habrían sucedido, se habría sucedido anteriormente la revolución francesa y esto pues eh, convulsiona a Europa de tal manera que genera una crisis pero una crisis en muchos aspectos habrían eh, diferentes gobiernos que combatirían eh, estos ideales eh, gobiernos o reinados en este caso casas reales, porque si veis la finalidad que tenía Napoleón Bonaparte y la revolución francesa en un principio era, pues, quitar de en medio todo lo que era el absolutismo. Y es aquí, en estas crisis, cuando los banqueros también ganan dinero. Y este no sería uno menos, este prestamista. ¿Mm? Le daría un crédito de 10 mi millones de florines a la casa real danesa en Dinamarca. sí, Daría pues una cantidad importante con unos porcentajes muy justitos ¿eh? para quedar bien, pero le daría. Con lo cual vemos como aquí incluso estos señores tienen o tenían pues una cantidad ingente de dinero superior a muchas casas reales. Esto nos recuerda también a los templarios, ¿os acordáis? La captura de los templarios por parte de Felipe el Hermoso de Francia cuando los manda a arrestar. Pues sería algo así, pero a la fuerza, ¿no? más o menos, para que nos hagamos una, eh, una ligera idea. Pues aquí vemos cómo este señor empieza a tener eh, pues contacto con Guillermo I. Y después de estas guerras napoleónicas, el imperio austrohúngaro, Prusia, todo, todos estos movimientos que hubieron en Europa, que también harían que Europa se uniese por una parte y por otra parte también se uniese, ¿no? Los que estaban a favor de los movimientos napoleónicos y otros no. Pero fijaos cómo este señor se sabe meter dentro de las casas reales, que, el, que sería eh, amigo de Guillermo I, ¿eh? y de su padre Federico II. Curioso, ¿verdad? Pues bueno, se sabe meter por recomendación. También eh, pudo meter dentro en la corte, en la corte de Guillermo I, pudo meter a familiares, no muy cercanos, pero familiares también judíos que estaban dentro de la corte. Es aquí cuando se haría... Prácticamente, eh, uno de los él sería pues, uno de los bancos oficiales, y además con un escudo de armas, con un, un escudo nobiliario, que además sería muy curioso porque, me hace gracia, porque el, el, lo que hay inscrito ¿no? en este escudo, escudo sería Concordia Integritas Industria. Es decir, vamos a por todas. ¿eh? Integritas Industria, vamos a por todas cueste lo que cueste este señor eh, posteriormente tendría cinco hijas y cinco hijos y las hijas pues evidentemente no tendrían ningún cargo a nivel a nivel financiero a nivel bancario pero sus cinco hijos sí y dónde fueron a parar sus hijos esto es lo, lo interesante los puso en un, cada ciudad europea en Milán en Frankfurt, en diferentes ciudades europeas. Y abrió su propio banco nuevamente. Los hijos estarían al frente, pero sería el padre el que estaría eh, pues bueno dirigiendo, dirigiendo pues todo esto. Al final este señor muere y sus cinco hijos eh, permanecerían en Europa y serían uno de los bancos más importantes del mundo, no de Europa, del mundo incluso por encima de las reservas federales de los Estados Unidos y por encima del dólar y por encima de todos. Sería una familia que amasaría miles de billones con B, no con M, con B. Es a partir de aquí cuando ellos empiezan a eh, mover todos sus tentáculos a lo largo y ancho del mundo. Hay una rama que iría, eh, que iría al Reino Unido y que sería la misma reina Victoria que les daría un título. Esto es curioso, ¿verdad? Eh, tenemos varias ramas, las inglesas, las francesas, las austriacas y las italianas. ¿Eh? Rothschild, sí, o Rothschild, como se diga, Rothschild. Estos señores estarían metidos en todas las eh, ramas financieras, de las monedas de estos países, de Francia, Inglaterra, Austria y Nápoles, que luego se convertiría en Italia. En ningún momento, esto es lo curioso, nadie, nadie, por decirlo así, estaría en contra de esta familia, porque además estarían muy en la sombra. Sería una familia adinerada y además que tienen, eh, tienen grandes mansiones. ¿Eh? Como por ejemplo la casa de, eh, ya lo diré, Buckinghamshire en Inglaterra tiene unas mansiones brutales o el castillo de Ferrières en Ferrières-ombré en Francia eh, tienen una serie de vinculaciones con el comercio con piedras preciosas en África y en la India en el 1887. Del siglo XIX, después de todas estas guerras napoleónicas, después de que Francia pues, convulsionara, cayese Napoleón y a partir de aquí Francia, que mandaba mucho en Europa, al igual que Inglaterra, eh, tendrían pues, una serie de problemas internos en Francia y esto beneficiaría a esta familia. Porque estarían unidos a las casas reales europeas y a las casas reales inglesas, ¿eh? a la casa real inglesa, británica en este caso. Entonces vemos cómo este señor hace incluso negocios con el imperio otomano. Estos, estos señores, ¿eh? estas familias, con los turcos también harían negocios y tendrían sus tentáculos a día de hoy en el Banco Nacional de Turquía. Esto también hay que decirlo. ¿eh? Tienen sus tentáculos en el Banco de la India, eh, en el Banco de Israel. Curioso, ¿verdad? Ellos serían, pues, una parte, una parte garante, una garantía de la economía y estabilización de su moneda, porque ellos aportarían un capital. De hecho, en, el, en, el, en la fundación del Estado de Israel se sabe que ellos fueron grandes eh, mecenas a nivel económico para patrocinar su propia moneda y tenían que tener una base en oro. Y la familia Rothschild dio dinero, ojo, a unos intereses. También son judíos y ellos tienen que cobrar su dinerito. ¿eh? Tendrían, eh, pues bueno, parte de las grandes galerías de arte en el mundo, en Nueva York, en Madrid, en París, en Londres, en Roma, las grandes galerías de arte, ellos tendrían gran parte de lo que serían pues, eh, esos intereses económicos dentro de, de, esta, de estos movimientos de arte. ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas mansiones y colecciones pasaron a manos del sector público, en algunos casos y otros, los bienes fueron incautados en, en, en Alemania, en diferentes sitios. Los negocios entonces se en, entraron, se centraron, se... se fueron debido a la persecución de los judíos en Londres. Y en París tendría más sedes bancarias y de arte. Pero si continuamos un poquito, estamos haciendo un breve repaso de, de la historia. La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, o Rothschild, en Suiza. Eh, Vamos a ver, vamos a ponernos en situación. Los grandes fraudes fiscales y evasión de, de, de dinero en muchos países que se han ido a Suiza, esto suena, ¿no? Ah, tienen dinero en Suiza, tienen dinero en Panamá, tienen dinero en no sé dónde. Y es un paraíso fiscal. Ahora ya están eh, más cuestionados. ¿eh? porque ya los bancos suizos han de tener pues, una ley de transparencia mínima para operar con personas de la Unión Europea, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea y Suiza es una, es una la comunidad helvética eh, donde ellos, pues bueno, tienen sus diferentes cantones, diferentes lenguajes, pero es una comunidad que no tiene nada que ver con el resto de los países europeos. Es, pues, bueno, es una... Una isla, ¿no? por decirlo de alguna manera, una isla dentro de Europa. Con pues esto, señores, eh, lo que estábamos comentando, estos bancos, estos bancos donde se realizan todos estos desfalcos ¿no? que hay en los países. Oye, mira, que resulta que tal presidente del gobierno o presidente de tal empresa pues ha evadido impuestos, se ha ido allí a llevar dinero. Pues uno de estos bancos sería la familia Rothschild. Estarían incluso eh, tentando en, en su momento lo que sería dentro de la banca del Elior, también el Vaticano, inclusive con el señor Soros. ¿eh? Luego vemos aquí como hay un entramado entre los Rockefeller y los Rothschild, que eh, tienen empresas que bueno cruzan intereses e incluso algunas, eh, algunas de las empresas, por ejemplo, en China y en India, eh, que han abierto empresarios chinos en su momento, pues para que haya una desestabilización de ciertos sectores a favor de esta familia, lo que hacen es que mmm, especulan, es decir, compran, compran esas, empiezan comprando pocas acciones, eh, esa empresa cuando empieza a caer, por el motivo que sea, ocurren una serie de crisis, etcétera, etcétera, lo que hacen es Comprar la empresa con más acciones. La familia Rothschild. Y luego la cierran. Están han hecho en China ya, en, en tres empresas, que no vamos a decir el nombre, de gran potencial económico que ha ido bajando y venido a menos. En Dinamarca también lo hicieron, ¿eh? con otra empresa, y en Suecia. ¿eh? En Suecia también lo hicieron. Así que vemos aquí cómo esta familia, la familia Rothschild, desde los orígenes en Frankfurt, en Alemania, pues han estado especulando con dinero. Eh, estos cinco hermanos de los que os hablo sería Amschel Meyer Rothschild, Salomon Meyer Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, eh, Karl Meyer von Rothschild y James Meyer de Rothschild. ¿eh? Entonces serían los hermanos. Luego hay una rama inglesa, como os he dicho, una rama francesa, y la rama austríaca. La rama de Nápoles eh, sería pues una de las villas que tienen, es la villa Pignatelli, ¿eh? en el Vesubio, en el monte Vesubio. Pues allí también tienen una finca estos señores. Eh, esta, esta casa bancaria en la actualidad, eh, pues bueno, estarían pues en, desde Bolivia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria. Sí. Tendrían un patrimonio económico inmovilizado en estos países como, eh, por decirlo así, como garantía económica de su moneda, de la moneda del país. Es decir, yo para que mi moneda tenga un valor he de tener un dinero, ¿no? He de tener oro, he de tener algo ¿no? que respalde pues esa, esa moneda. Pues bueno, los Rothschild llegan y depositan pues una cantidad de dinero para respaldar esa moneda, pero a unos intereses. Tú, la, tú tienes ese dinero, pero cada año tú me tienes que pagar, ¿eh? con, con lo que hayas generado de riqueza, me tienes que pagar un dinero en porcentaje del préstamo que yo te hago. Es decir, estos señores no solamente estarían eh, detrás de la banca, de las bancas privadas, sino de la moneda de cada país. ¿Eh? Así como decimos, no, es que tal moneda, no, tal moneda y cual moneda están prácticamente en todo el mundo, estos señores. ¿eh? Esto qué quiere decir, pues bueno, que crean empresas, empresas fantasma, empresas que no, no van a dar ningún, ningún beneficio, pero tienen que evadir también impuestos, tienen que evadir dinero, tienen que esconder cosas debido a la cantidad ...de dinero ingente que tienen. O sea, es vomitivo. O sea, yo sé que en esta sala... ...en la que estoy yo ahora mismo... ...pues podríamos decir que... ...tendríamos que llenar como... ...200 o 300 o 400 salas como estas... ...con billetes apilados de 500 euros. ¿eh? Uno encima de otro. Y eso sería, pues... ...quizá el 30% de lo que tiene amasado esta gente. ¿Vale? Es decir, todo el dinero del mundo... No es que lo tengan ellos, porque hay más dinero en el mundo, evidentemente, circula mucha más moneda. Pero, ¿cuál es la repercusión que tiene el mundo cuando es una familia la que tiene todo ese dinero? Pues pueden generar crisis, ¿eh? lo que es la recesión. Ellos podrían crear con sus empresas y sus bancos una recesión. Y al crear una recesión es que el dinero no circule, el dinero está situado en un sitio está emplazado, no se mueve. Cuando el dinero no se mueve, el banco no da préstamos, el banco no hace circular el dinero, los bancos, cualquier banco. Y eso hace que se empobrezca la sociedad de consumo, ¿de acuerdo? Porque tú no tienes un, un yo qué sé, 5 millones de euros o 4 millones de euros en tu banco. ¿Quieres comprarte un coche por 30, 40 mil euros? Hombre, puedes tener, pues, 10, 12, 5, 4, 3 mil, lo que sea, guardado porque hayas ahorrado. ¿no? Pero poca gente conozco yo que tenga, pues muy poquita gente, que tengan, oye, 50 mil euros para gastárselo en un coche. Pues no. Gente que quiera gastarse eh, 100 mil euros en una casa. Pues no, no los conozco, ¿vale? Si el banco no presta dinero, tú no mueves dinero. ¿Vale? Entonces, hay una recesión y esta recesión también es ocasionada porque las crisis se ocasionan de diferente forma y la recesión es una de ellas. Estos, son, estos señores son responsables de eh, tener gran, eh, un número muy grande en, en, en, en bolsa, en acciones en bolsa y estar compitiendo pues, en los grandes mercados de valores. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en China, en Japón, en diferentes eh, bolsas europeas, y ellos tendrían eh, fijadas aquí muchas acciones. Tienen varias empresas. Eh, la banca privada de Edmond Rothschild, que está en Suiza, la compañía financiera de Edmond Rothschild, que es un banco privado francés, la compañía Benjamin de Rothschild, la, la Cogifons, que son inmuebles, también estarían metidos en temas de inmobiliaria, y compañías vinícolas, ¿no? el Barón de Edmond de, de Roxil. Eh, esto estaría en Burdeos y en otras zonas eh, de Francia. Es decir, que tienen sus tentáculos incluso en empresas automovilísticas, que no vamos a decir aquí los nombres, que eh, tienen una gran participación incluso en. Con la, la familia Koplovich, no sé si sabéis quién es esta familia, pero también conjuntamente con Koplovich. Serían empresas de automoción alemana de alta gama, ¿vale? Lo voy a dejar ahí para no hacer publicidad y que luego digan, ¿no? oye, estás haciendo publicidad, no me pagan por ello. Eh, tendrían sus tentáculos también metidos en la... Eh, un dato muy curioso, que esto me dejó alucinando, en los, las flotas pesqueras japonesas. Estos señores, que tienen que ver aquí? También. Estarían detrás de ciertas eh, eh, multinacionales y de, por ejemplo, esto me dejó también alucinando, porque hay una controversia. Si tienes las flotas pesqueras, que tienes acciones de las grandes empresas japonesas, pero estas empresas japonesas van a la caza de la ballena, pero es que también tienen... Eh, tienen intereses en, en, en Greenpeace. Esto me dejó alucinando. E incluso el Vaticano. Dices, bueno, pero ¿esto de qué va? Bueno, eh, yo creo que estos juegan, estos señores juegan un teatro, un teatro muy, muy escandaloso, ya, porque es un teatro muy escandaloso conjuntamente y además estarían, como he dicho, emparentados, incluso sanguíneamente, con los Rockefeller. ¿Eh? Rockefeller ya sabemos que hizo, ya hemos hablado, Rockefeller hizo pues, una cantidad ingente de dinero en la guerra de secesión con los hidrocarburos y con los carburos, bueno, con, con todo lo que es eh, el petróleo y todo lo que viene siendo pues, los combustibles fósiles y esta gente, pues en la, es prácticamente lo mismo, en las guerras napoleónicas es cuando ellos empiezan a tener sus movimientos y préstamos a eh, casas reales o eh, eh, no solamente casas reales, sino a los propios ejércitos de esas casas reales, ¿no? para que se puedan financiar. Esto también pasa ahora mismo. ¿eh? No penséis que un país tiene la capacidad, eh, quizá Estados Unidos, Rusia y China sí, pero el resto de los países europeos necesitan préstamos para eh, Poder eh, eh, abastecer a sus ejércitos de armamentos nuevos. ¿no? Esto también es verdad, ¿no? Pues vemos aquí cómo hay un altibajo en, en todo esto de los Rothschild y que tendrían hoteles. También tenían hoteles. ¿eh? Gran, gran parte de cadenas de hoteles en el Reino Unido y en Alemania. ¿eh? También tienen, eh, pues bueno, una. Es que para donde mires, esta gente lo tienen por todo. Vemos cómo. Eh, el rey de los especuladores, en este caso sería el señor George Soros, que también es una dinastía, ¿eh? prácticamente es como si fuese una, un, un título nobiliario, ¿no? También los, los Soros, ¿no? Y vemos como eh, Rockefeller y Rothschild también estarían emparentados. Luego eh, hay, hay una familia, que es la familia Koplovich, que viven incluso aquí en España, que tendrían, como he dicho, acciones en conjuntamente con Rothschild, en las empresas automovilísticas alemanas. Por ende, la empresa automovilística española estaría también bajo la influencia económica de esta gente. Así que vemos que ellos son capaces de tirar y aflojar los hilos de la economía mundial. No voy a entrar en detalles, pero también hay un escándalo de... Tema de fotografías de menores eh, con esta familia. No vamos a entrar en este tema, pero también hay un poquito de esto eh, por todos los sitios. Eh, pertenecerían pues, a logias, no vamos a nombrarlas, eh, porque luego saldrían nada ah, bueno, tal. No, vamos a decirlo de forma muy generalizada y estarían en todos los negocios potentes del mundo. Muchos de vosotros me decís, oye Rafa, ¿cómo se puede luchar contra esta gente? Pues teniendo más dinero que ellos. ¿Tienes más dinero que ellos? Entonces esta sería una posibilidad complicada, ¿no? Tener más dinero que ellos. Estaba pensando porque ellos actúan en relación a las influencias que tienen en los países. Por ejemplo, si saliese una ley, eh, una ley vinculada a los bancos, una ley vinculada a las empresas, a las fugas de capital, pero de una forma muy contundente, estos señores no tendrían cabida en ese país. El problema es que los propios gobiernos, como son corruptos, hacen su trueque. ¿no? Yo me los imagino como... En el, en el conclave, ¿no? Cuando, cuando se tiene que elegir a un papa, que es lo que hacen, no penséis que es por la gracia divina del Espíritu Santo. Ahí es donde ellos negocian como comerciantes de barrio y es lo que hacen exactamente ellos. Negocian como comerciantes de barrio, burdos comerciantes, con cantidades ingentes de dinero a los diferentes gobiernos. Evidentemente, luego vemos casos de corrupción, casos de cuántos políticos en España ya están en la cárcel. Eh? Incluso está tocando hasta la, por decirlo de alguna manera, la Casa Real Española. Eh? También ha tocado, y esto pues, es un, un tema muy fuerte, un tema muy fuerte. Pero no vamos a ahondar en esto. Esto es lo que se ve en la televisión y que ha estado dando mucho bombo y platillo. Entonces, pues vemos cómo. Eh, los hilos del mundo, por más que nosotros pensemos que somos libres y vivimos en una democracia y en una libertad y que nuestra carta magna de la constitución o la constitución de los Estados Unidos o los derechos humanos, con perdón, no sirven para nada. ¿eh? Porque vemos que eh, la verdadera libertad que pueden tener las personas es cuanto más rico eres. Pues esto es lo que está pasando. Vuelvo a insistir que este tipo de personas son los que realmente infunden esto de, eh, de, de separarnos o unirnos a la población, es decir, el tema del feminismo, el tema de la homofobia, el tema de, de ir unos en contra de otros, son ellos, porque mientras nosotros estamos aquí abajo entretenidos, eh, discutiendo eh, discutiendo ellos arriba tienen su puesto asegurado porque saben que mientras discutamos entre nosotros con cosas banales de igualdades y de diferencias ellos tienen sus aposentos y su sillón a buen recaudo esto se perdió la revolución francesa, queridos amigos sí, que más que una revolución fue una, fueron eh, la insurrección porque está mal llamada revolución francesa. Sería una insurrección, ¿eh? porque una revolución sería otra cosa y una insurrección serían los que están abajo en el pueblo que accederían a el poder y clase, guillotina. ¿eh? Esto sería una insurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, todos los que están arriba, todas estas élites, ¿eh? todos los grandes, eh, las grandes corporaciones eh, tienen influencia en los medios de comunicación. Si veis la televisión, es basura, completamente basura, ¿m? porque eh, nos están dando una serie de shows, por decirlo así, eh, shows barriobajeros, en muchos casos, donde realmente la gente se discute unos con otros, no, tú estás discutiendo pues en en tu propia casa, ¿no?, con tu familia, ¿no?, porque este es mejor, el otro es mejor, por el fútbol, por lo otro, eh, pero que luego eso en realidad no nos lleva a nada, simplemente es el opio del pueblo, pan y circo, y esto es lo que nos hace entretenernos. En la Revolución Francesa, mal llamada Revolución Francesa, es cuando la gente no tiene ni tan siquiera entretenimiento, porque es que lo quitan todos los nobles, lo quitan todo, todo. Y hay unas grandes hambrunas en Francia, en la gran Francia, eh, y es a partir de aquí cuando la gente empieza a pensar, tenemos que comer, tenemos que hacer algo, algo hay que hacer. Y es cuando empiezan los ideales a funcionar. Y estos ideales todos llevaban a un mismo sitio, que era la, el derrocamiento de la monarquía. Da igual que fuese monarquía o que fuese un presidente o que fuese un emperador o que fuese una corporación bancaria. No importa, no es que yo esté aquí ahora animando a la gente a ir en contra de las monarquías ni de los poderes eh, eh, elegidos por el pueblo. No, ni muchísimo menos. Simplemente es lo que hicieron ellos. El absolutismo los dejó prácticamente en pelotas. ¿eh? Entonces, a partir de aquí, cuando se acaba el discurso del pueblo... Y se entra en discurso con los que están arriba. Esto lo vieron estas familias. Entonces lo que hacen es, mediante los medios de comunicación y sus tentáculos, pues bueno, patrocinar ciertos programas que no tienen sentido, patrocinar ciertas obras que lo único que hacen es enfrentar a la población y meternos ideas, vomitarnos ideas desde arriba, diciéndonos, pues bueno, que... El tema del feminismo, del aborto, el tema de todo esto, nos lo meten ellos en la cabeza. Porque sinceramente yo creo que todos vosotros, todos, eh, todos, yo creo que en realidad somos o sois personas inteligentes. Sabéis lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Y evidentemente vosotros eh, lucharíais para vuestra casa, vuestra familia pero no por un ideal absurdo, una tontería. Pero ellos nos lo meten con calzador y nosotros quizá les hacemos caso. Así que yo creo que todo esto que estoy comentando es de gran interés, ¿eh? es, de, es de gran interés y eh, lo dejamos por aquí. Eh, esta tarde seguramente haremos otro directo, hablaremos de otra cosa y vamos a estar este fin. Eh, eh, <risa> dice Se te ve muy guapo, Rafa. Muy ar arreglado, como si fueras de la élite. Hombre, una camiseta de tres euros. ¿eh? La verdad es que no es de la élite, ¿eh? como comprenderás. No, no soy de ninguna élite. Yo, al contrario, estoy despertando en algunas cosas con todo esto porque a mí me ha llamado mucho y me sigue llamando la atención pues, el tema del misterio, pero eh, sois muchos los que me habéis dicho, Rafa, mírate este tema. Y yo, pues bueno, no he hecho caso estos temas ¿no? de, de la dominación mundial del nuevo orden mundial de cómo va a funcionar evidentemente cuando algunos de vosotros ¿no? y yo con el debido respeto no os lo comento me habláis del nuevo orden mundial y la línea siguiente es que es un reptiliano que se come un ratón que se estira de la piel pues eso es, es poco serio sinceramente a mí eso pff, yo no sé si eso será verdad o no pero eso en mi mente pues en, en mi conocimiento pues no entra, ¿no? Pero todo lo demás sí. Entonces, cuando sigues todos estos rastros de toda esta gente, eh, te das cuenta de que no eres nadie. O sea, da igual, aunque seas un youtuber con dos millones de, de suscriptores, no eres nadie. ¿Por qué? Porque no estás dentro de esas familias, no estás dentro de esas élites, estás muy por debajo. ¿eh? Aunque. Seas un empresario, eh, yo qué sé, ¿eh? si no estás con esta gente, al final ellos te pueden hacer que caigas. ¿eh? O sea, si eres molesto, te van a hacer que caigas. Recordar, recordar el caso de Ruiz Mateos en España, que tenía pues, un gran porcentaje de las empresas españolas. El gobierno socialista se lo cargó en España, ¿eh? Felipe González, con el tema de Rumasa, luego este señor ha intentado, que al final murió, ¿no? Ha intentado retomar, ¿no? Y iba en contra de las élites y de los gobiernos establecidos, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Y no pudieron hacer nada, ¿no? Los señores de Rumasa. Es una pena, ¿no? Pero bueno, quisieron eh, eh, mover el, eh, España de otra manera, y quiero recordar que. Por lo menos la gente, igual me equivoco, creo que no, pero la gente que ha trabajado en empresas de rumasa, que tuvieron hasta bancos, que fueron expropiados, fueron, venga, va, fueron hicieron lo que les dio la gana. El gobierno socialista en España, Felipe González, ¿eh? les hicieron lo que les dio la gana y gente que trabajaba para ellos eran personas que pagaban y eran serios. Eran muy serios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Eh... sí, dice tú estás despertando en serio pero hay tontos, esto lo dice Lía Bartoli, pero hay tontos que creen estar despertando justamente con las causas que nos idiotizan estoy muy de acuerdo contigo ¿Mm? Lía Bartoli es una frase unas frases muy sabias el despertar no es el despertar este de la conciencia, de la espiritualidad. Está muy bien. Hay gente que practica el tema de la espiritualidad, si yo no me meto con eso. ¿eh? Que no piense nadie que me meto con eso. Pero que cuando se despierta realmente de que la verdadera libertad la ejercen los que están por encima, ¿qué libertad vas a tener tú, querido amigo o amiga, que tienes que pagar una hipoteca o el alquiler de tu casa, la, la luz, el agua el gas, eh, la comida para los nenes, que si ahora empieza la vuelta al cole, compra libros, estamos endeudados. ¿Cómo vamos a pensar? Y luego cuando tenemos un minuto de relax, cuando tenemos un minuto de descanso, ¿no? que igual hemos podido guardar un poquito, un poquito, ¿eh? nos sentimos los amos del mundo. Y en realidad no somos nada. Pero bueno, mientras haya amor, haya familia y compartimos con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras personas más allegadas. ¿eh? Somos felices, fijaos con lo poco que somos felices o con lo mucho, no sé, según se mire. Pero en realidad estamos esclavizados. Fijaos en, en, en otros continentes donde hay niños, que sobre todo a mí me hace mucha gracia, ¿no? me hace mucha gracia cuando sale la televisión, ¿eh? cuando sale la televisión, fíjate. ONG tal y te sacan niños negritos pobrecitos que mi hijo esto es alucinante y esto es una, una cosa muy personal y quiero que la valoréis no hace mucho estábamos comiendo aquí en casa y en un canal donde se ven los Simpsons ¿eh? aquí se ven los Simpsons de toda la vida salió un anuncio de, de una ONG y se veía pues un, un niño negrito comido de moscas y que había una señora que le mide el bracito, ¿eh? y tiene un bracito muy chiquitín. Y mi hijo, mi propio hijo de tres años, dijo, papá, qué pena, no tiene comida ese niño. ¿Le damos de comer? Mi hijo con tres años. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nos meten en televisión es eh, basura para eh, sensibilizarnos en cosas de las cuales nosotros no somos responsables pero te sensibilizan. Y aunque seas pobre o de clase media baja y ves eso en la tele, te remueve, te remueve el corazón. Y luego cuando hay campañas en los colegios, que las hay, ¿eh? pues para ayudar, pues aportar cosas para las ONGs, se aporta. Pero claro, si todas estas grandes fortunas quisieran hacer un buen negocio en esos continentes donde pasan hambre, explotarían esos lugares con dignidad, y todos comerían, y todos vivirían, y crearían una clase mínimamente baja, no una clase, no una clase perdida como existen en esos continentes, pero no, lo más fácil es donde se mueve el dinero, que es en Occidente, es especular, especular, especular, ganar y reventar las sociedades como se están haciendo ahora, incluso familias que se han roto porque se han ido a la ruina, gente que está durmiendo debajo de los puentes, pero eso, ¿quién lo provoca? Estas grandes economías que hacen ras. Una, una Hacen una gran recesión y se acaba el dinero. Y tú que vivías pues, a, a, al día a día con, con, con el dinerito. Hay gente pues, que tiene dos trabajos, uno un trabajo legal y otro ilegal en B, pues, para, que, eh, para que luego no llegue a Hacienda y te haga clasca y te pegue un buen leñazo, porque en España trabajar para dos pagadores, Hacienda se lo cobra, pero muy bien que se lo cobra. ¿eh? Yo tuve una empresa hace un tiempo, no hace mucho, y como estaba trabajando en dos sitios, pues claro, llegó Hacienda y me pegó un palo. <risa> no pasa nada. hombre evidentemente se tuvo que pagar porque si no, eso te lo vas arrastrando pues todo lo que puedes. Está montado el sistema de una forma muy extraña. Pero ninguna te va a favorecer a ti, gracias a estos capitales, gracias a estas familias. ¿eh? Eh... A ver, I got the question, dice punto .es, Rafa, ¿crees que hay youtubers disidencia controlada desinformadores? ¿Podrías nombrar alguno? Yo no te voy a nombrar alguno, ¿vale? Pero sí la hay. Sí la hay. Sí, sí la hay. Realmente la hay, o sea, y, le, y yo no voy a decir nombres, pero los compañeros que somos de, del Misterio, tocamos estos temas, sabemos quiénes son, además ellos actúan por separado, no no se mezclan con nadie, ¿Mm? y quizá alguna vez se hayan mezclado conmigo, con otros, pero porque también necesitaban eh, expandirse un poquito, aunque, aunque tengamos pocos seguidores, no pasa nada, pero sí, sí lo hay lo hay, además, de una forma muy escandalosa. ¿eh? Pero yo no digo nombres porque están siempre al acecho. ¿eh? Al acecho de si nombras a alguno, ¿qué es lo que hacen? Te denuncian. También sacan dinero así, ¿eh? Pero no se puede nombrar aquí públicamente. En petit comité, sí, te puedo decir, pues mira, fulano y mengano, pues han hecho esto. ¿eh? Y han denunciado, y a tal, y incluso hay algunos que han salido diciendo cosas en su canal. ¿eh? Pero yo no me quiero meter en camisas de once varas porque yo creo que una de las cosas que he aprendido aquí en YouTube y con vosotros es que vosotros queréis información. Este tipo de historias no son relevantes, ni tan siquiera para mí. Y además enemistarse con uno con otro, eso no nos lleva a ningún sitio. Al contrario, lo que es necesario es que cada uno respete al que tiene al lado. Ahora, lo que acabas de decir existe. ¿eh? No en mi caso, porque ya dirás tú. Yo no tengo grandes medios, ¿eh? yo no tengo un estudio, no tengo una cámara de mil dólares. ¿eh? Tengo una cámara que me costó 100 euros, querían 110 dólares o algo así. ¿eh? Tampoco tengo un gran equipo. ¿m? Al contrario, lo que vamos es sobreviviendo. Sobreviviendo y bueno, y creciendo, evidentemente, gracias a vosotros. Y esta mosca también quiere salir por aquí. Tengo una mosca rondándome. Y nada más, chicos. Yo por mi parte, eh, gracias. Eh, yo, por mi parte, agradecidos y nada más. Eh, yo, a vuestro servicio, eh, si os ha gustado el vídeo, compartirlo, ¿vale? Si os ha gustado y sobre todo, no olvidar, los que os suscribáis de nuevo, darle a la campanita, porque luego volvemos. Es que yo alucino y os digo, darle a la campanita, chicos, chicas, porque si no, no te llegan los vídeos recordatorios, ¿eh? Mira, aquí. Y si sale el directo, pues le pulsáis también. La mosca esta me está dando guerra. Pulsáis al recordatorio del directo, si no luego, oye, no te he visto. ¿eh? Pues mira, nada a la campanita. darle a la campanita. Y sobre todo, ya que estamos aquí, eh, daros una vuelta por el canal Clásicos del Misterio, con Paloma García y Alba Espejo, que tenéis por aquí, que es moderadora y compañera del canal, ¿vale? Y del equipo. Así que yo por mi parte, nada más que decir. Eh, y nos vemos en siguientes programas. Yo os, os digo una cosa y os lo digo de corazón, ¿vale? Eh, lo, que, lo que intento dar aquí, lo que intento dar en este canal, pues es, eh, es lo que sé, lo que sé y lo mejor de mí, ¿vale? Eh, yo, que nadie interprete que yo quiero atacar a alguien o eh, quiero mencionar canales del misterio por alguna razón, algún motivo, quizá tiempo atrás sí, porque algunos no tienen escrúpulos en hacer competencia desleal y bueno, una vez que ya ha pasado aquello, te das cuenta de que no vale la pena enzarzarse con estas tonterías, ¿no? Entonces eh, yo como, como suelo decir, sigo mi rumbo, sigo mi camino, agradecido a vosotros que sois los que me estáis subiendo este canal ¿eh? y agradecido pues por toda la atención que me, que me dais, ¿eh? sobre todo un día como hoy, un sábado, ¿eh? que estáis aquí pues casi unas 120 personas viendo el directo. ¿no? Luego yo sé que este vídeo se verá un poquito más, pero bueno, yo os lo agradezco eh, de todo corazón. Pero que no saquemos las cosas de contexto porque no es una intención, no hay nada intencionado detrás de todo esto. Pero lo que sí hay, lo que sí hay intencionado es que nos demos cuenta que la libertad no es por nuestras constituciones, ni nuestros jueces, ni nuestra policía, ni el Estado de Derecho, sino que la libertad te la dan o te la quitan estas grandes empresas y estos señores de estas élites que son los que nos tienen la cabeza pisada. Chicos, un beso a todos, muchas gracias por estar aquí y luego pues tendremos otro directito y sacaremos quizá un tema histórico para que disfrutéis sobre todo de la historia, que ya sabéis que es un tema que me gusta mucho. ¿eh? Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego y que aproveche. Hasta luego.